¿Dónde estamos? Nunca debí saltar yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. ¿Dice dónde está Riley? Lo encontraremos, liberaremos a los demás y volveremos a casa. <risa> no, no ¿Qué? me dejes correr. ¿Eh? ¡No es tú buena? ¿Alguien al respeto? ¡Cuenta grande, cuenta! ¡Cuenta! no soy yo no no. y quiere me... Así que ¿Qué? Joder, ¿qué? Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo, lo haré yo. Venga. ¿Estás sordo? Te he dicho que te largues, gallina de mierda. Corre, ¡more! corre, corre. Joder. que salís de aquí. Debo encontrar a Riley y a los demás. Por si que estuvimos... Senda, lleva el corazón, corazón. Sigue la senda, sigue la, la, la, la, la, la senda. Y encontrarás las la respuestas. Respuesta, respuesta. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? Estás despierto. Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los tatu. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida. Pero yo también te quitaré la tuya. Soy Denis. Yo, Jason Bang Hau, Lava Lava La Garza, el Tiburón y la Araña Sé quién eres tú, Jason Eres un guerrero Y los Tatao Te permitirán revelar tu auténtico yo Han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré... En la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Ah. Selamat, tenga Harry. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Bas con vida. Ah. Tu vida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla. Llama a los más fuertes Me llamó a mí Sus habitantes, los Rakyat Me aceptaron Y ahora soy miembro de su tribu <risa> No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda Podría elegir a cualquiera Pero solo... Siento algo por una mujer Toma Dinero para armas. Ah, ah. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... primera vez.